día 1 ama nacer del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio cada vez que abro mis ojos por la mañana vuelvo a nacer despiertan en mí las ganas de vivir de crear oportunidades y experiencias dando las gracias a la vida por estar aquí y ahora gracias, gracias, gracias por este nuevo día por respirar por vivir cada día nos brinda en este espacio-tiempo la oportunidad de hacer una nueva elección. te brinda la oportunidad de escribir nuevas páginas en tu vida ya que todos los días el cuaderno está en blanco para ser llenado mire el amanecer cada día el mismo personaje el sol el esplendoroso sol que con su ejemplo cada día nos permite apreciar bellos y hermosos paisajes uno más hermoso que el otro respira si puedes darte un tiempo para apreciar el amanecer regálalo si no hoy, mañana y si puedes hacerlo parte de ti te invito no importa si por las ocupaciones diarias no puedes detenerte a admirarlo a apreciarlo pero aún así si vas en el transporte al trabajo y tienes la oportunidad, lo. Qué bello. Qué bello como nos invita a, a tener un maravilloso y hermoso día, iluminado con su luz. Date el permiso de silenciarte en el momento en que lo observas. En que observas lo que te regala y escucha lo que ocurre en ti en tu ser respira chequea si genera sensaciones y emociones positivas impregna tu ser de ellas sonríe y guarda en el cofre de tus tesoros para cuando necesites darte ánimo, darte alegría, inyectar emociones, emociones positivas. Puedes utilizarlas cuando quieras, ya que están allí, guardadas en el cofre de tus tesoros. Hay una metáfora que me acompaña siempre y me impulsa en esos días que no son tan claros. Siempre me digo, a cada noche oscura le sigue un bello amanecer. O cuando la noche está más, más, más oscura, es porque pronto va a amanecer. Qué hermoso. Cada día tenemos la oportunidad de renovarnos. Amanecer.